¿Cuáles son las seis preguntas que debe hacer antes de una resonancia magnética? La primera pregunta debe ser sobre el cuestionario de seguridad para su completa comprensión. 2. ¿Cuánto dura el examen? 3. Averigüe si el examen requiere la administración de medicamentos. 4. La protección auditiva más adecuada para realizar el examen. 5. Posicionamiento durante el examen. Cómo ingresar a la resonancia magnética, ya sea primero con los pies o primero con la cabeza. 6. La más importante es asegurarse de que se eliminen las dudas antes de ingresar al imán. Suscríbete a Omar Resonanza, deja un comentario y pulsa me gusta si encontrarás la información útil que estabas buscando.